Señores, cómo están? Bienvenidos a otro video de esta semana. Hoy nos encontramos aquí en la capital, de El Salvador. Bueno, más que todo conocido como el Teatro Nacional, porque ustedes más que nada querían conocer y querían ver cómo ver las fotografías aquí en la capital de el Salvador. Pues esa es la manera de estar tomando algunas fotos, mientras que probando algunas comidas diferentes, como un cafecito más adelante, algo por el estilo. Así que los invito a cada uno de ustedes a que se mantengan al pendiente, al pendiente, porque la voz a ver. Y sobre todo que avienten a esta aventura que es el turismo. Así que, señores y señoritas, parceros y parceras, bienvenidos a este videoblog que eh, vamos a ver qué comida, qué de bueno tiene el capital de el, el Salvador. Venga. Hasta entonces en la calle de Censador, el idiota de Miguel quería hacer unas tomas super cool, pero parece que no sale bien. Bueno, Diego, hoy nos encontramos en un lugar muy bonito y sobre todo muy muy especial, par de del restaurante El Zarco y la verdad pedimos una torta de 1,85 de 1,85 y la verdad se ven súper buenas, ¿eh? se ven súper buenas, un hambre perra en todo el día y como que esto termina lleno. Mira, mira, esto de aquí es la torta, que, o sea, lleva, lleva mayonesa, aguacate, jamón, cebolla, una sodita, su chile picante. Su servilleta, aquí está en la sal. Incluso me dijeron que había una correcta y es más grande que esta, ¿eh? Así que comentad, dale like y si te gustaría que pidiéramos la correcta también, ¿vale? Venga, tí, vamos a probar las tortas. Pero bueno, pues sí, vamos a ver. Dicen que vale la pena, vamos a ver. Mm. Está bueno. Muy bueno. Está muy buena, ¿eh? ¿Qué les puedo decir? Fue el lugar más bonito que pudimos visitar toda la familia. En verdad quedé encantadísimo. Gracias a Jado Benjamín por habernos abierto la puerta de su humilde trabajo. Aunque en realidad me pude haber notado de que muchas personas consumían, entraban y entraban, entraban y entraban. En serio quedé fascinado con estas tortas. Te las recomiendo, eh. Y la bebida que está muy buena. Esa es una comida que todos a lo los dueños le este, han gustado muy bien. El nombre es Benjamín Fuentes. ¿Benjamín Fuentes? ¿En ah, Benjamín Fuentes? Ojo, eh, porque me habían dicho que era el sarco. ¿Por qué dicen que es el sarco? ¿Será por los ojos de contacto? Eh, bueno, de hecho sí, es por mi color de bobo. Pero no son de contacto. Como originales. ¿Sí? Que, no, eh, me dijeron, vete allá por la torta donde está el sarco. yo el sarco? O sea, vale, yo comencé a buscar algún saco que había alrededor de mí, pero no me ubicado, ¿Estamos ubicados en la Plaza Borges? Estamos en la, en la cercanía de la Universidad Tecnológica, estamos en la 19 Avenida Sur. Llegarse en el local B1. Vale, vale, o sea, atención, tu atención, la gente que viene de Santa Ana, otros países eh, como Guatemala pueden venirse aquí y pasar a la capital de escalón y comer esta rica torta. de vale, eh, Algo que sí me ha llamado la atención es que yo veo sí. que muchas personas a veces consumen diferentes tipos de torta y yo no tengo entendido eh, de qué precio hay aquí de torta, o sea, más o menos. Hay diferentes precios desde. Que... La de jamón que es la tradicional, la torre tradicional eh, de jamón, abocate y queso y cuesta unos 30. Ahí están las especialidades: puede ser de carne, de pollo, de chicha Así es la diferencia de los precios: hay de unos 85, de 210, de 325, que es la especialidad de la casa, es la correcta. Algo que me he fijado bastante es que eh, no, no es te que he entendido que eh, consumimos este tipo de, de producto es un chilito como jalapeño, ¿eh? es algo como que no sé, es algo mexicano Pero usted, usted lo un usted o de verdad es que sí, no Eso este, es la preferencia de la gente. O sea, sí, ojo, ojo, picaba, picaba un poquito, así que estaba un poquito de esto. rapidito, dígame, ¿eh, ¿cuál es la que quería de los estudiantes aquí? Bueno, realmente nuestro producto tiene una buena aceptación, todo el producto en general, pero la especialidad de la casa es la correcta, por lo que la mayoría de clientes no han visitado, les ha llamado la atención el producto y bueno, no siempre consumen ese producto, pero sí, este, es la especialidad de la casa, lo que es la, la marca de si producción. Ok, o okay. sea la correcta, ojo, eh. Si quieren ver que yo me hago una correcta de no, tienen comentar aquí, suscribirse y darle like y de verdad vamos a hacer un reto Don Benjamín, muchísimas gracias, en serio, me recomendaron que ¿vale? tenés que ir al Zarco porque, vale, de verdad, te vas a quedar muy limpiado, muy contento, así que, ya estamos, cumplimos el reto, Ahorita nos vamos a ir para la capital del sábado, vale, sí. Muchas gracias, Don Benjamín, que me cuida mucho. Chao. Vale, bueno, acabamos de comer ya las ricas tortas del Zarco que me recomendaron ahí, y la verdad que muy buena onda, eh, muy buena onda, Don Benjamín, gracias por habernos abierto la casa de, pues, este, su este producto de la torta. Y en verdad me quedé con muchas ganas de probar eh, la torta correcta. eh No sé qué tan grande sería la torta correcta. Así que vale, tío. tío. Me gustaría saber si a ustedes les gustaría que yo probara. Le gustaría que gustaría, eh. eh la torta correcta, eh. Don Benjamín, muchísimas gracias, eh. Aquí está la Universidad Tecnológica y, y bueno, pues no es nada más haciendo propaganda, pero. De verdad que me gusta bastante el lugar Y se los recomiendo a todos los salvadoreños Tanto de países que vengan a visitarnos aquí Hay cosas buenas Soy Benjamin, muy buena onda Gracias por habernos invitado Es el Zarco Y ojo que no es Zarco Bueno, sí es Zarco, ¿verdad? Pero son reales Pero son reales Vale, ya lo siento que tengo envidia Vale, nos hemos venido a un lugar bueno, Podemos observar que es un poquito angustito Me han comentado que aquí eh, se agarran la mano A mí no me ha agarrado Nada, la mano, vale sí. Bueno, es que hemos recorrido prácticamente toda la parte de la capital de Salvador y hoy o sea, tío, ya ando un poquito bueno, muerto sepa. y tenemos que llegar a, a tomar una sesión fotográfica. Justamente lo que encontramos un lugar de venta de ropa. Eh, hay varias variedades de venta de ropa, tío. muy bueno, muy bueno. vale hemos llegado al lugar eh, de, que me comentaron es de la capital de Salvador eh, uno de los lugares más más chido más bueno así que eh, aquí hay muchos restaurantes donde podemos observar eh, kilómetro cero vamos a ver eh, si tomamos algún cafecito por lo menos porque ya a esta hora cae bien un cafecito eh y vale eh, miren esto qué increíble eso que es la catedral. Vamos a ver si nos dejan entrar a la catedral y, sobre todo, tío, hacerles una foto. Vale, así que sigan acompañando conmigo para ver qué más cosas podemos conocer por aquí. ¿eh? Y es que eh, la señorita que anda conmigo anda muerto de pena. ¿eh? Así que es la... <risa> es la vida de un youtuber. Vale. para poder este, tratar la manera de, de, de relajar un poquito porque pues, venimos muy cansados venimos caminando como coffee time coffee Y la verdad que todo lo que vemos aquí es llamativo eh, el café entramos aquí porque eh, al parecer miren esto, esto es increíble el postre a mí me encanta el tres leche eh, me encanta y un cafecito exquisito, muy muy rico, en serio, quiero, quiero que observen algo ustedes, que incluso, o sea, es tanto, tanto, que aquí me están pasando las muestras para que vaya viendo el, el postre, Ey, este helado, un helado, vale, vale la pena, eh, vale la pena, mira esto, mira esto, vale la pena te quiero que te fijes algo muy curioso de este lugar que la verdad me parece muy bueno eh, eh, la mesa hay café aquí eh. es me, me encanta me encanta el lugar muy agradable muy tranqui riquis, muy piquis piquis y elegimos el lugar de la segunda planta porque se ve puede ver un lugar muy bonito muy bonito mira, mira. Me, me encanta me encanta bastante bueno ahorita vamos a tomarlo este cafecito Está súper bueno, ¿vale? Tío? Tío allí te encontré. O sea, eh, parece que tienes muy cuidadito esto, vale. Está súper genial Tenía Aquí una máquina de coser, gran reloj. Y el tío, un allí ahí. Qué ondas, cómo están todos ustedes. Bueno, aquí nos encontramos en la capital de el Salvador Y la verdad, este tío está madre muy cool todo esto. Eh, vale, que hemos ido a probar un cafecito también. Y ahora más que todo, queremos conocer un poquito más que más o menos este nos recomienda. Nosotros nos apareció perfecto. Eh, un ángulo perfecto para platicar con esta persona que, de verdad, nos quedó súper. Eh, ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Eh, mi nombre es Joaquín y soy 100% salvadoreño Joaquín, ¿qué nos puedes comentar tú? Eh, ¿Qué es lo más bonito que, que nos puedes recomendar? Vayan allá, vayan a hacer una vuelta Lo que donde yo les recomiendo ir es Olokuita Es un lugar muy lindo Hay un mirador gente Y una puta de éxito, como decimos acá en El Salvador. Es lo primero que tienen que venir a probar aquí a El Salvador. Son lo mejor que pueden haber. Otra cosa, son oh, los pastelitos que nosotros les llamamos acá. ¿Pero pastelitos que ¿Cómo? Los pastelitos se hacen de, de masa, de masa ah, de bien, maíz. Bien, sí, sí, sí, Se le echan verdura y se ponen a freír. Son unas comidas típicas tradicionales de acá de El Salvador. Entonces, pues nos recomienda que un pastelito y pusa, ¿verdad? Eh, eh, o lo cuelga. Bueno, eh, cuéntanos un poquito, ¿qué te parece este lugar? Del 1 al 10. ¿Cuánto le das? Me paso del 10. ¿Te pasas del 10? Sí. Eh, ahora, eh, ¿qué reto te gustaría que nosotros hiciéramos? Vale, porque nosotros somos más de mil Suscriptores en el canal activo y me han pedido que, pues, uno de las personas aleatoria nos ponga un reto. ¿Qué reto nos gustaría? El reto que ya le, le, les quisiera es que vayan a la puerta del diablo, a los de arrendero, a ver si tiene todas sus agallas, como decimos en El Salvador, y atreverse a subir. Madre mía, no sé por qué cuando dice el diablo se me imagina que el diablo cachudo. No, no, no, no, en ningún momento. Lo que pasa es que se le llama la puerta del diablo porque tienes que subir una gran montaña y de entrar a una cueva maravillosa. Es una aventura de éxito. Ok, no de ok, ok. Ya escucharon, así que revienten su like, comenten. Y Joaquín, muchísimas gracias por habernos dado la oportunidad de entrevistar. Y Dios creo Dios. que estos son tus amigos, ¿verdad? Sí. <tose> que, vale, que se están riendo ahí, ¿eh? Se están riendo ahí. eh ellas, así son. ¿Así son? Sí. Vale, ¿tú ¿por qué estás bien callado ahí? <tose> es que es muy enojado aquí hay diferentes tipos de saboreños aquí hay contentos y enojados ¿eh? y aquí Vale, tío, ¿por qué te escondes? Playbank. Ok, este, si quieres, para que te sigan ahí ¿Cómo pareces? Bueno, señores, esto ha sido El Salvador eh, Todas sus comidas La gente bella, preciosa Los queremos mucho, de verdad, los quiero mucho Así que vamos a ir a la puerta del diablo A ver qué rollo, qué pasa ahí eh, Comenten, denle like, suscríbanse Y vámonos ahí en 3, 2, 1 Chao eh, le quiero agradecer en especial al Zarco en especial también pues este a Tempo y pues a Giovanni que nos ha retado pues, que vayamos a la Puerta del Diablo y bueno pues si ustedes quieren seguir viendo más videos así como un reto muy chivo muy padre turismo todo en solo suscríbete a mi canal dale like comenta nos vemos en la próxima semana. bye